Oh, my God. Sí. nos vamos acomodando lentamente, vayan pasando por acá para el teatro eh, cortaron los tickets comieron algo en el buffet si no están en el buffet, comieron algo en la casa se están acomodando bienvenidos al segundo tiempo del deportivo en el triangulito contra JJ Burquiza. el resultado parcial es de 2 a 1 a favor del local lentamente la gente va Volviendo, van yendo, acá el público va hacia el buffet, ahí escuchamos el silbato del árbitro que va llamando a todo el mundo diciendo, y acá ustedes ven la guardería de los niños, algo tan peculiar, tan característico y tan clásico. Esto se si habremos extrañado esto durante la pandemia, ¿no? La de los niños que en el entretiempo se ponen a jugar con esa ilusión que tienen de algún día, con los años, ser ellos a los que la gente aplauda y a los que la gente venga a ver cómo hacen un gol. Y en todos los clubes donde vos vas ves esto. El futsal, como nosotros decimos en nuestra opinión, es como una continuidad del fútbol infantil. Cuando se termina el fútbol infantil, antes vos decías, van al fútbol cancha de once. Ah, el fútbol cancha de 11 está muy restringido y entonces... Aparece esta opción multiplicada en todos los clubes que es el futsal. El futsal, futsal. No el fulvito, vení, nos reventamos a patada. No, el futsal. Acá vemos al técnico, al técnico del triangulito con la remera rosa fuerte. Dice atrás, la hora de Burlingame. Y lentamente ya se van acercando a todos y, pon y, y suscríbanse a la hora que les cuesta muchachos vayan poniendo por ahí me gusta ¿Eh? Yo, acá hay de todo tenemos de todo tenemos handball tenemos boxeo tenemos filosofía tenemos historia tenemos cualquier cosa un día para desafiar a mí se me ocurrió empezar a mezclar Porque hay gente peyorativa y dice que a los de deporte y no le gusta tal cosa a todo el mundo le gusta muchas cosas y eso ha quedado comprobado en el portal nuestro. Otra de las cosas que nos interesan y que les preguntamos, ¿separan ustedes la basura? Eh, eh, Tiziano González, ¿cuánto van? Van ganando Triangulito 2 a 1. 2 a 1 ganando, Tiziano. Nosotros estamos preocupados por la cuestión ambiental. Ya me conocen desde hace rato. En casa yo separo fácil, en una bolsa o en una caja, meto todo lo que son. Los envases de, de las bebidas gaseosas, eh, qué sé yo, las la, la bandejitas de plástico de cuando te traen las empanadas o las milanesas, lo lavás con agua, lo tirás ahí para que no te quede largando olor, los tachitos de yogur, los tachitos de... Sallé de leche, lo abrí, lo enjuagás con un poco de agua, lo vaciás, lo dejás secar y después lo tirás ahí. Plástico, vidrio, eh, qué sé yo, aluminio, la latita de cerveza de los pibes que la tiran a la basura, no, Lucy, no te cuesta nada lo pones ahí, luego lamentablemente todavía el camión de basura no se lo lleva, entonces tenés que ir vos a buscar alguno de los tantos lugares que hay en Urlingham para la basura verde y tirarla vos, eso no es, no es nada del otro mundo señor Rama gusto. así que esas son las cosas lentamente acá lo vemos a Ario hablando con el juez. Estábamos hablando con Rama, que va caminando para allá a sentarse. No juega en esta fecha, acá viene Federico, que trae agua, todo bien. Yo le dije a Gaby, nosotros que ahí quería comer algo tal, le digo, nosotros vamos a comer canelones allá en Schumann 540 junto con el con manzana, con el Chapa yo te digo una cosa, llego y no hay canelones cierro, Rambo, da. y deben estar preparándolo, lo escuchan ellos ven el partido, le mandamos saludos ¿tenés idea? Chapa, no ni idea. Chapa, manzana ¿están haciendo las cosas? bueno se larga, eh, se larga, se larga y arrancamos de vuelta a cambio de lugar la pelota y bueno, en la charla del vestuario supongo que JJ va a asumir más responsabilidad y va a arriesgar más porque primero tiene que empatarlo y segundo que no va, a querer, no va a querer perder ahí está el mono, siempre atento con el zurdo Pumba, afuera con Chiri que aguanta la pelota, se la tira Julián Opa falta bastante fea en el borde con el juez al lado y le saca tarjeta amarilla el número 15 de jj le pide disculpas como corresponde como siempre sucede entre los jugadores él acepta julián para levantarse mira malena agustina me pregunta quién hizo los dos goles yo en principio <risa> Creo que fue Dylan el que nah, hizo los dos goles. me parece que los dos goles Dylan. Los hizo Dylan, porque en era buena, viste, en la pasión acá. Yo estoy mirando un poco en, el, en la cámara y un poco mirás para el costado, como cualquier este, eh, participante del público. Bueno, ahí está Julián. Julián con el zurdo, el zurdo con Dylan. Dylan de vuelta con el zurdo hacia atrás, de vuelta van a jugar ahí, está circulando con Julián, Julián se la devuelve de vuelta al zurdo, con falta otra vez y empieza a acumular falta la visita. Ella va a tener dos entonces, dos faltas a cero. Eh, Dylan se hace cargo de sacar la pelota que queda totalmente detenida. El juez le dice, juegue. Hacia atrás con el zurdo, con Julián, la pica, buscando al Chili, que la baja con la mano sin querer, queriendo, dijo uno. Es pelota. De la visita que juega hacia el costado, intenta entrar. Lo que pasa es que Urlinga está con la marca muy alta, sale a molestar. Bien, bien, la bien. la molestia que provoca el Chili, en la marca alta, genera un error. Y en el futsal, como dice bien Federico, acá gana el que se equivoca menos. Sale de atrás con Dylan. Dylan se corre que es una moto. Es una moto súper veloz. Está mirando qué hace. Va a ir hacia atrás. No, picó muy bien con Julián. Está buscando. ¡ah! Era antes, era antes. La pelota era Dylan para el Chili porque pelota, estaba solo. Así yo puedo tomar un poquito de agua. Ahí va con el. la pelota para el Chili. Sale JJ desde atrás. Espera Burlingame en mitad de cancha. Está ganando el local 2 a 1. Este segundo tiempo que recién comenzó. Estamos desde acá del Estadio Municipal de Burlinga. En la Avenida Pedro Díaz 1550, en este que para lo termino de bautizar. El teatro del futsal, señores. Cómodo, amplio, sencillo pero cómodo por todos lados, sin estriencias. ¡Bien el zurdo! Arquitectónicas ahí, va, ahí va, y viene. Oh, pica de vuelta. Es el teatro, para nosotros, es el teatro total del futsal ya saben, cuando vengan acá me vienen de frac si no los he hecho <risas> ahí tiene Dilan la pelota está, le pide paciencia el zurdo se coloca la tira Julián desviada la pelota con intención de tiro de media distancia sobre el arco la pelota en posesión del arquero de JJ que ya saca, ya están por la mitad de la cancha vuelve hacia atrás y la marca de Urlingan ¿no? hoy les ha traído un problemón, porque mira ahí lo ves, a Chili provocando, mira ves, Se provoca, vos lo marcás, lo apretás, y el otro se va a equivocar, y entonces sale la fórmula de Federico de que se equivoca más. La pelota por toda el área, Igual, salió, el, Urling, igual, Urling. igual el mono estaba atento, porque sí. él estiró el brazo derecho y le, y le cerraba el ángulo, la pelota no entraba, exacto lo aclaro, eh. No quiero generar una polémica con esto, pero no entraba. Salimos con Dylan, ¿con quién? Salimos sino? con Dylan y hacia atrás con el zurdo, y hacia atrás con Julián. Y Julián la pica, se la pica a Dylan, a ver si la baja con la cabeza. La pelota estaba afuera. Bien pensada y la encontró Dylan también la pelota. Por más que la encontró un poco afuera, pero él estaba posicionado donde tenía que estar. Y sale Dylan con la marca alta, está el chili que le va a salir para molestar. Acá está el zurdo. Y le hagan, se la ganó se la ganó y se le fue con el juez al lado bien, muy bien. bueno el árbitro el árbitro al lado de las jugadas la pelota tiene que estar quieta juegue le dice juega hacia atrás con el 15 la pelota se le va y le pega ahí con el puntín izquierdo y sale el mono con dylan de vuelta con el zurdo con julián y Julián de vuelta con el zurdo pumba Se la aguanta el Chile y la pelota se va afuera La cuestión es trabar los ataques Desarmar las jugadas claro. también Ese es otro trabajo de relojería Y de paciencia Desarmar las jugadas Ahí la para el Chile que está aguantando bien, Muy bien, bien Porque la tira hacia atrás Pero la pelota la defiende el 15 Y se va afuera Y es posesión del triangulito eso quizás sea lo, lo más importante de entender en el futsal, es decir, tener la paciencia de estar bien para desarmar de las jugadas a los otros. Entonces... Buena triangulación no se entendieron entre sí. Dylan y.. Y combina. Y Julián. Escúchame, Pide, ¿para qué te traigo? ¿No te sabes los nombres de los jugadores? Sí. <risa> yo me los aprendí después de 40.000 años después de cuántos años que estás transmitiendo 40.000 años tanto de verlos tanto de verlos que hacés vos que te dicen ¿y cómo se llamaba que te dicen ¿cómo muchos, viejo ¿cómo? me dicen ya por eso no lo voy a saludar camisita calentada viejo me dicen eh, ¿Qué me dice un viejo no bueno acá la tiene homero homero entró homero entró el tate y está el zurdo entraron dos ahí está el tate el Tate la pica, se la lleva, se la jugada personal. Vuelan las chancletas para todos lados, la pelota sigue adentro. Está en posición del mono que la juega con Homero. Homero de vuelta, se le escapó a Tate. Iba muy rápido esa pelota. Gracias a todos y a todas por estar ahí presentes, y los agradecemos personalmente, pero también sabemos que disfrutan, igual que nosotros de este deporte tan, pero tan hermoso que es el futsal por acá, nadie te la va a decís, no, no es que vas a jugar si hubo este, te desnucó, no, acá hay que jugarlo, y hay que jugarlo bien y después se ve, el que menos errores comete, es el que gana Jorge, Alberto, Alfonso vamos muchachos, buena transmisión, muchísimas pero muchísimas gracias, mal sacado mal sacado para JJ Dame un mal sacado. Eh, ¿Me mandás un mal sacado? Dale. Acá la tiene Ario, ah, okay, que la pica alta, buscándole al Chile. Ahí está Homero, que la para con el pecho. La pelota se va sobre el lateral, que va a sacar la visita. Y la visita que está hoy jugando con un equipo intratable que lo marca en forma alta. Eso va a tener que buscar una jugada de relojería. Se le va, se le va. Se le fue. Jorge, ¿qué andas haciendo viendo nuestra transmisión? Tenés que estar acá hinchando por el triangulito. A ver, Ario falta. No, no cobra. Y el mono atento. La pelota del mono la tira con el brazo bien larga para el Chili. Mirá la voz al Chili. Bueno, dejamos la botellita de agua. La dejamos ahí, esa botellita de agua de plástico, pues, pues me la voy a llevar a mi casa Y después la voy a separar, le voy a tirar donde yo separo la basura Porque si la tiro acá Listo, bien Yo soy no, bastante hinchacoco Yo con el tema de la basura, disculpenme todo el mundo pero Yo soy bastante hinchacoco Si yo no estoy seguro de que la van a separar Me la llevo yo a casa y la separo yo ¿Qué le hacer? Voy a volver, dice, que vos dice? acá Alfonso, dijo, voy a volver, y cuando vuelvas, tráete unas empanadas y unos sándwiches. Claro, <risa> dice, por algo, algo para la hora dice, era, de hurlen, por, por interés, dice, la gente, el público, de supuesto, son unos muertos de hambre, le mandan comida a todo el mundo, y éramos tan pobres, decía Olmedo, ¿qué le va a hacer? A ver qué va a hacer. Va a intentar un bombazo de media distancia. No pasa nada. El ario vuelve hacia atrás. Domina. Intenta hacer la juega. ¿Quién quiere hacer ario? ¿Se la banca? ¿Se la banca? Mira lo que hace ario. Bien. Bien, bien. ario. Bien, bien, Ario. Muy bien, bien. muy bien, Ario. Muy bien. ¿Cómo, Ario? ¿Cómo salís de ahí? I, muy, pregúntale a Ario. Pregúntale Ario porque lo hizo en tres baldosas, cuatro cuatro baldosas más de cuatro baldosas, no, muy bien. Ario. Una y media, una y media. Y esta Tate. tate Vamos a Ario. cenar después. Dice. A ver, a ver, a ver, Vamos, a ver. Sigue, pipo, pipo. Lo que pasa es que le cortaron el camino a Pipo. Pipo está ahí al ataque, ahí está. Tati Pipo, eso, eso, para adelante. Mirá, mira, mira, mira cómo se la muerde. Eso, eso. Y acá está de vuelta haciendo la misma. Hay que molestar alto. Dale, lo tienen. Bien, el Tati lo corre, lo corre. Si no es el primero, es el segundo. Si no es el primero, es el segundo. Perfecto. Cuando a vos te parece que el primero que lo, que lo va a agarrar, vos decís no alcanzó, se la toma el segundo que viene atrás, porque ya el tipo viene desequilibrado, el que viene con la pelota, ya viene mucha velocidad, el primero lo molesta y lo, y lo desestabiliza, el segundo se la quita, eso es así. Ojo que va con medio bien, bien, de vuelta, de vuelta. Ojo viene el. Mono. Bien, bien, mono. Bien, Vamos a la defensa, sacala acá, pipo. Bien. bien. Mira pipo cómo la aguanta. Mira qué buena que hace eh, pipo mirá bien, vale, bien, bien tendrías que haber largado un poquito antes a ver, ojo con el tiro a media distancia bien, entre ellos se molestaron ojo con el arco bien, muy bien muy bien Opero! bien Opero! Muy buena la de Homero recién. ¿eh? La tiene Pispo constante con Homero. Tiró. Bien, bien. La tiró al diablo para arriba. Pero hay que tirar de media distancia. Está muy bien. Faltan 14 minutos 29. Federico tranquilízate, Faltas. Tres faltas para la visita, dos para el local. 2 a 1, Sigue el partido a favor del local del Triangulito. Y hoy nos vamos a comer unos canelones a la calle. Chuman 540. Chuman 540 con el chata y con el manzana. Ahora, güey, estamos y llegamos y hay grillos y está todo apagado, ¿viste? Gris, gris. Voy a decir, ¿dónde están? Bueno, viven enfrente, así que güey le golpeó la puerta de la casa y le digo, ¿dónde está la comida? Bueno, está de querido, estamos ganando 2 a 1. Muy bien Homero, muy bien Homero con Pipo, con, con Dylan, mira se la juega así, sí, oh, oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Son dos, bien, bien, bien, vamos, bien, mono, ahí va con Dylan, dale, Dylan, dale, dale, dale, dale, oh, no, no, no, no, no puedes hacer eso, ahora cerralo, lo abriste fuera, no pasa nada, fuera, saque de arco, el mono se queja de su rodilla derecha atrás está acompañado ahora por Julián Julián, Ario y Dylan sale con Julián sale con Ario la pica hacia arriba para el chile, la aguja, el chile, la pelea la... Y le dice el árbitro que lo sacó, que le hizo falta con el brazo. Todo puede ser. El Chile le mete la marca alta. Lo molesta, mira. Bien, perfecto, Dylan. Limpia, se la sacó la pelota, pero parado. Él quedó parado, ¡tac! le saca la pelota hacia el costado y le desarma en esto que yo llamo el juego de relojería, que es estar desarmándole la jugada del otro, permanentemente. Y para eso, lo bueno de eso es que tiene que estar muy tranca, muy tranca en la cabeza y en la actitud emocional. ¡Bien! Bien, bien, lo molesta físicamente, no le deja ninguna oportunidad. Es del Chili. La pelota es del Chili, la pelota es del Chili, la pelota... es del Chili! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¿Qué puede hacer? De vuelta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué manera de jugar! ¡Por favor! ¡Aplausos de nuestra parte para el triangulito! ¡Aplausos! ¡Muy buena calidad de juego! ¡Muy buen partido de futsal! ¡Estamos viendo todos nosotros cómo va el partido! ¡Dice Lauti Joel! ¡Va ganando 2 a 1! ¡El triangulito! ¡Faltan 13 minutos 05! ¡Y en faltas! ¡Están igualados en 4! Habla el árbitro con el capitán de JJ Urquiza, que es el, eh, tengo entendido que es el arquero. Salen desde atrás, le dice juegue señores, comienza de vuelta, las marcas están bien altas, están ya sobre, la, sobre el campo de ellos. Abrieron bastante, bien, bien, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián, Julián. Ah, Julián, el arquero, que responde y es corner y el arquero se enoja con su, con su defensa, porque lo dejaron prácticamente buena, solo. Buena jugada personal de Julián. Bien la respuesta del arquero de JJ, está bien, está bien Urlingan. están más para el tercero que JJ del empate. Vamos a ver, vamos a ver si lo concretan, porque como decimos nosotros acá, en el fútbol, para mí los goles no se merecen. Los tenés que hacer. Así que la suerte le dejamos allá afuera y no entro Mirá. Estás bien parado. ¿Por qué digo yo sobre la suerte que no, que queda fuera? Porque es cuestión de práctica, es cuestión de gestos técnicos, es cuestión de la cuestión táctica, es cuestión de la cuestión emocional, de cómo estés. Y en todo eso que tiene que haber la suerte, nada. La tiene Dylan que va a jugar hacia atrás con Solalinde. Sola Linde con Dylan. De vuelta. Dylan con Julián, Julián con Dylan, Dylan la pica para que la reciba Ario, se la lleva Julián, se Julián, ya, Julián está Julián, mira. Julián está terminado, dale Julián, Julián, dale Julián, está bien. terrible Julián, no la va a perder, dale Ario, dale Ario, bien, hizo una falta técnica desde atrás, lo empuja, sí, sí, el triángulo está en llamas, A nosotros nos causa una profunda alegría, más allá de cómo terminen las cosas, verlo jugar así. ¿Un minuto? ¿No? no. Quinta, amarilla para, eh, quinta falta para Burlingame. Quinta falta para Burlingame. Ojo, hay que cuidarse chicos. Quinta falta para Burlingame. Marca la distancia con los pasos del juez. Gracias a todos, a todas las que nos ven. Así que te gusta el futsal y estás viendo a través de la hora de Urlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Bien. Ahí lo sale a marcar el zurdo. Bien, lo corta. Bien, sola so la line. Line. Muy bien. Sin falta, sin falta, sin falta. Solo so no line. aguanta. El segundo siempre se la quita. El segundo siempre... Julián Valentín dice, aguante el acate. No, pero que no está jugando el acate. Está bien. Rebota en árido. A ver. Bien, mono, bien mono. Vida distancia a Solalinde y juez le dice más para atrás todavía más. Juegue, le va a decir ahora: juega y saca 11 minutos 33, segundo tiempo, 2 a 1, gana triangulito. Se le va. Julián se le fue. La pelota en posesión de Julián, Julián con el zurdo, el zurdo con Solalinde. Sola de vuelta, vuelve con el zurdo, con vaso para atrás, rebota la pelota, la recupera, pero es pelota del arquero, queda larga, larga con la pierna, se la lleva Sola a ver, ay, se le, tira un pelotazo, se va afuera, Ahí está. Julián combina. Zurdo. Lo cabe de lo hace Después dice que no ve nada. La pelota en posición. Le agarra sola Linde Lo está agarrando. Cero. Y claro, porque nosotros lo conocemos a Solalinde. Es, él, si él encara, después no lo para con nada. La única forma de pararlo es tirarle un ancla, tirarle algo o agarrarlo. Porque si no lo frenás, a él igual que a Dylan o oh, que a Julián, bueno, cuando arranca, claro. ¿con qué lo para? O Pipo también, Pipo cuando arranca, guarda con Pipo. ¿eh? Quinta, quinta, Quinta también, JJ. Cinco faltas tienen los dos equipos. Concentración. Sale con el zurdo. Con Julián. Julián con el zurdo. Se abre. Bien, se la lleva con Pito. Se la va a pasar a Pipa. A ver, está mirando, está mirando. Uy, bueno. la tiene el zurdo la posición de la pelota vamos a ver qué es lo que arman está con Julián con el zurdo, con Julián con Zola Linde ¿no? sí, con Zola se la juega por la Del. y la pelota del mono que va con el zurdo que se la tira Zola Linde y la pelota se va afuera el jugador de JJ le corta toda posibilidad de seguir faltan 10 minutos 11 Solalinde está marcando bien, bien ahí la llega el zurdo el zurdo va a intentar abrirla hacia atrás muy bien, con Julián Julián con el zurdo el zurdo con Solalinde lo tira con Pipo muy bien muy bien, aplauden desde el banco bajan los aplaudos con Julián se va a media vuelta, Julián la mantiene la pelota, lo sigue, lo sigue lo sigue, se la quita de vuelta muy bien. No hay falta, dice. No, yo no estoy de acuerdo. Creo que los dos van a acabar la, la pelota. Veremos qué pasa. Creo que. Lo después ya dijo que no es falta y está esperando que el jugador se recupere en 9 minutos 34 segundos creo que va a dar un pique nada más continuamos con la marca alta el triangulito se le fue, se le fue. Se fue la pelota Dylan va a buscar la pelota para sacarla 9 minutos, 24, juega hacia atrás Dylan, con Ario, con Ario juega con Ario la pelota se fue. ¿eh? <risa> <risa> Ario siempre tiene una es... ¿Te acordás cuando se cayó allá? ¿Te Ahora bien, mira, mira. <risa> ¡Qué capo, Vea, vea, El mono. Como nuevo, como nuevo, mirá. El mono. Por, con Dylan. Con Ario. Con, sí, sí, sí. Con, con, con Dylan, con Ario y después con Homero que la bajó con el pecho, ahí está Homero, le salen para adelante, de vuelta el Chile, en la mitad, el Chile va a ir a molestar, ahí está con Ario, no los dejan jugar, de vuelta, ¡Upa! Muy buena jugada, el 9 de JJ cabeció. Últimos 9 minutos de partido, ahora el la triángulo a ahí. bueno meter un golcito. esto. De vuelta, tiro media distancia. nada no, no. Saque de arco para hurlingham Y si recién te enganchaste, y si recién estás. Están 5 a 5 en faltas. Pero va ganando 2 a 1 el triangulito. Y faltan 8 minutos 29, lo revolean al Chile. Sí, sí. Se lo vas a sacar al Chile en esa y todo. Ahí está Homero, Homero con Dylan, Dylan con Ario y de vuelta con Dylan y de vuelta con Homero y de vuelta con Dylan y de vuelta con Ario y Ario la va a reventar, la va a tirar a ver si la pica para arriba buscándola el chili sacala Homero, sacala Homero, tumba, se le fue este es corner para visita Muchas gracias a todos los que están viendo. Son un montonazo tiros de media distancia que pegan, eh, que pegan Homero. Pegan Homero el lateral en ataque para JJ. Así que querían ver futsal. Así JJ que está en naranja. Y bueno, por suerte la gente vieron. De vuelta nos podemos juntar. Hay que bajar un cambio, ¿no? Todo el mundo, digo, bueno, ahora podemos salir, ver tus amigos. Ya pasó. ¿No? Tranca, tranca la cabeza. A ver, la tira la mierda el otro. ¿qué le vas a hacer? Sí, sí. Tenía un nido. justo teníamos un nido ahí de horneros y lo bajaron. Más o menos con la pelota que está hablando que la va, a tirar para, la va a tirar para arriba. Sí, señor. Buscándolo a Julián. La toca con el pie. La pelota es del arquero de JJ que ya sale con el 14. Le busca el nuevo. Bien. Muy bien, Dylan. Faltan 7 minutos 38. Para mí le meten demasiada presión temprano. Porque 7 minutos se le va. ¿Eh? El 9 es el perdón, el 10. Y el 9 y hay otra más de JJ que son muy activos, ¿viste? Muy activos. meten, mete mucha mucha máquina. ¿Qué pasó? Sacado. Sacado, A ver. Pero, por favor. No, dilan, dilan, me saco más. Ahí está con Julián marcando la tira afuera. A ver, el mono la tira. Ahí está chiva para con el pecho. Y el Chili se queda esperando la falta, pero no pasó nada. El 9. Ojo con eso. Bien, muy bien, zurdo. De cabeza la saca hacia afuera y corta, corta todo el engranaje. Como decimos nosotros de las jugadas. Ahí están de vuelta, ojo con los tiros de media distancia. Ojo. Ahí está con Ari. Se le va afuera. ¡Bien! Bien, bien Desconcentración por parte De la visita Son cosas que suceden en futsal Cuando están tan al palo jugando A veces se les, se les, se les pasa Ahí está no bueno, sí Sexta, sexta, sexta juez Y enfocamos para acá Vamos, eh ¡Vamos, Santa María, eh! El rey de la sexta, el rey de la sexta falta. ¡Se viene Julián Combina! A ver qué hace, Julián. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, centradito para vos. En el centro de... ...de tu televisor, de tu celular. Es un arco chico y siempre digo que los penales... ...o este tipo de, de tiros son muy difíciles. Pero Julián tiene puntería y tiene fuerza. Estamos a 6 minutos 55 del final. Hasta ahora 2 a 1 gana el local. Sexta falta. Que es la que decretó. Que pegó en la mano. El arquero se habló con el juez todo lo que podía hablar. A ver qué pasa. Con Julián. Y Julián va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. La tiro afuera. Lamentablemente se pierde una posibilidad. Sale de atrás. ahí, seguilo ahí, seguilo ahí seguilo vamos Mario, vamos Mario. dale, dale viejo muy bien el zurdo muy bien el zurdo, la pelota se va afuera muy bien, juega relojería van sacando y le saca el juez le saca una amarilla al banco, ojo Pará, pará un gol y más. Seis minutos van, falta un montón. A ver, Ario, a ver, Ario. Hola, está bien. Bueno, Mono. Llegó Una tu hora. hora. Sexta falta. ¿Qué le cobran al triangulito? Es la hora del Mono. 6 minutos, 0-2. ¡Vale, monio! ¡Bolo, eh! bolo! ¡Bolo, bolo, bolo! ¡Ya, toma! Mono. A ver qué es lo que pasa habla con todos para que mantengan la distancia. Me parece que hay 14 ese que tira o hay 9. A ver. Ese 14, ¿de dónde va a correr? De la casa. El mono habla con el juez también, ya que estamos todos hablando, hablamos. De y claro. Es la oportunidad de desequilibrar. Sí, si no, ¿a ¿qué hora vamos a terminar? Ahora el juego habla con el mono. <ríe> es todo largo, es todo largo. Es así, es lo que pasa allá adentro Ya lo conocemos. A ver qué pasa. Dale, Ario. Dale, Dale mono. Empató. estalló el banco de JJ. Arrancar todo de vuelta, 2 a 2. Faltan 6 minutos redondos. el lateral es para 5 minutos 47 ya tiene el zurdo el zurdo con Zola Linde juegan con Dylan Dylan anda para adelante no te vayas para atrás ojo ojo dos, dos vuelta yo oh, oh, vuelta, jj que ¡Qué festeja! JJ, partidazo 3 a 2. Vamos Burlingame que falta un montón. Solalinde con Ario. Ario con Linde. La juega. Con Dylan. Hacia adelante Dylan, ¿eh? Una de más no. Ahí está. Tira al centro. El arquero en un tiempo muy bien. Ahora cambió, Solalinde se la pica al zurdo. El zurdo de vuelta se detiene. Ahí sale Dylan a marcar. Muy bien Solalinde. Le tira, afuera. Ahora hay que ataca. Ahora cambian en dos, entre omega. Entra Homero, entra Iván, entra el Tate. Entra Chili. Y saca arquero jugador Urlingan. Con Julián. Homero con Julián. Homero con Iván. Iván con el Tate. El Tate con Iván. Iván con Homero. Se van acercando. Homero con Julián. Homero le tiró. Oh, Pegan el palo. Y es corner. Ahí la tiene Julián. Julián con Homero. Homero con Iván. Iván con el Tate. El Tate de vuelta con Iván. De vuelta con Iván. El Tate, perdón. El Tate la cruza con Homero. Homero va a ir a jugar. De vuelta con Iván. Iván con el Tate. Están buscando el hueco. El tate de vuelta. No se mueven de sus lugares, señores. Ahí lo tiene Homero. Ahí la tiene Iván de vuelta. Ahí la tiene el tate. Va a ver cuándo estará la descarga. Ahí está Homero. Está libre Homero. Puede hacer la descarga. Ya pasó. De vuelta Homero. Homero está en Chile ahí en el medio. Ojo. Iván juega muy bien, con confianza, ahí la tiene Julián, ¡Ah! la pelota pasa por delante del arco y se salva, se salva JJ que ahora está arriba en el marcador 3 a 2, faltan 3 minutos 21, Un minuto, y si sí, aguante Homero, aguanten todos los chicos, Bueno, la verdad es bien objetiva, ahora arriba lo dio vuelta, lo empató muy bien y como corresponde lo dio vuelta ahora JJ, que está ganando 3 a 2 este partido, faltan 3 minutos 21 y están iguales en faltas, los sí. dos ya superaron la sexta, sí, así sí. que cualquier falta, es, que falta no. es, tiro es un tiro libre. Se el minuto. Julián, el Chili, Iván, el Tate y Homero. La recibe Homero. Homero con Iván. Están con Julián. Sigue la pelota en posesión de Urlingam. Ahí Julián va a buscar la pelota, va a sacar él. Él está como arquero jugador. Dale, con Homero, Homero, con Iván Homero de vuelta con Iván con el Tate, con Julián con Homero, con Julián con el Chili ¡Ah! bien pensada, llegaron bien hasta, el, hasta la línea de fondo sin suerte van 2 minutos 43 que lo que falta es que es muchísimo tiempo en futsal Salen ellos desde atrás. Muy bien. Homero. Bien, Homero, bien. La saca hacia afuera. Muy bien cabeceada. La pelota en posición de JJ que va ganando 3 a 2 el partido, faltando 2 minutos 35. Homero, muy bien marcado vuelta, lateral para JJ. Juega hacia atrás. Las manos del mono. El Chile con la pelota. Julián, Iván, Homero, que la pide con Iván llevan con Amero sale mal se va afuera el chili se queda ahí junto con el Tate le de cobra falta sexta esta falta Otra oportunidad más, ahora va la muralla, van a va, probar va con la muralla Barrios. Está todo más tranquilo. Está Niván, está Tate, está Homero. Y está la Muralla Barrios. A ver qué es lo que pasa acá. Le el palo. Le el palo y sacamos. Vamos, seguimos con el arquero jugador. Un minuto piden. Y ahí vemos la verdad que el partido se dio vuelta, Y lo dio vuelta. Sí. A Giza, merecidamente, nada que decir. Y como dijimos, el futsal tiene esto, si nadie tiene la tiene atada. De repente vos vas con todo el viento sin problema está jugando está peloteando está ganando pero eso tiene que suceder siempre un minuto que te distraes sí, sí. y además que los otros el otro equipo juega también entonces está jugando a dar la vuelta entonces es una mezcla es ¿eh? como vos decís federico así cometes un error y lo podés pagar cada vez. Sí, sí. Igual nos gusta mucho la actitud del triangulito, porque están muy tranquilos, juegan, siguen con el juego, con lo que están armando, que es bueno, siguen apretando al, al, al equipo a la visita. Y esperamos siempre lo mejor de ellos. estábamos jugando acá estábamos jugando ahí está el zurdo con ario ario con dylan dylan que la patea la pelota se afuera por a mí no hay cosa personal que me reviente más que me hagan un gol así con el arco vacío a mí no, no es la parte que no me banco del, del arquero jugador pero bueno es una cosa mía el zurdo con ario ario con Ario con el chili, el chili con Ario, el, con el zurdo de vuelta, con Ario, con Dylan, que patea. Es mano, es mano, es mano, señor penal. Es penal. Es penal. que ahora penal. Eh, penal. ¿Quién va? ¿Quién va? Sí, todo en Julián. Todo en Julián, vamos. Falta un minuto 30, como yo le dije acá, esto es así, son errores. Errores es el al milímetro, por eso es tan lindo este juego. Puede ir para un lado, puede ir para el otro. Ya está todo hablado, ya está todo pensado. Julián tiene bastante tiempo de experiencia. Ya está parado pensando. Es su tiempo, es su momento. Un minuto 30 para terminar el partido. Y la responsabilidad de Julián va a dar la orden el árbitro ahí va no gol gol gol empató triangulito vamos arriba triangulito 1 minuto 26, ahora calma, ahí está Dylan marcando, está el está, está Dylan, la recupera Dylan, la, la tira para el costado, mantiene la pelota, se la quitan, cuidado, cuidado, bien Julián, la tira afuera, perfecto, perfecto, va 3 a 3 el partido, pero también está en la velocidad del juego y está en que cualquier falta hay que tener cuidado porque cualquier falta es sí, una vive. cita con el arquero, eh. Ahí está el zurdo, bien. último zurdo. minuto, bueno. último minuto. Muy buena, Julián, dale, le dicen, por supuesto. Ahí está Julián de vuelta, acá. Julián con Ario. La pican para arriba. Ahí está el zurdo, aguanta la pelota, busca a compañero. Ahí viene Ario, Ario con Dylan, Dylan con Ario, Ario va a jugar con el zurdo de vuelta va a tratar de buscarla con Ario cortarla ahí viene el zurdo de viene atrás surdo, y corta bien, la surdo. pelota, la banda, el corner el segundo siempre sé que corta ay dios si no fuera que se va fuera corner, si no fuera que es un juego te infartás, dijo uno, pero la verdad Es un juego y a nosotros nos divierte Y nos encanta Este juego Bien ahí que qué pasa, a ver, Julián Bien, bien dásela, ¿no? Julián Ay. Dásela. Ay. Está bien, está bien Con que la pelota se vaya 26 segundos quedan para terminar El partido, 23 Viste que parece que no se termina más Bueno No lo toques no lo toque, no le haga falta, bien, bien zurdo, bien zurdo, bien zurdo, bien zurdo, bien zurdo, bien, zurdo, bien, zurdo, bien ario, tranquilo. Vale, vale, vale, vale, vale. Corner y faltan tres segundos. Vibrante, ¿no? Ya salieron. Bien. Terminó el partido Terminó el partido, muy buen partido 3 a 3 Urlingan, JJ No perdimos, no perdimos y el importante Acá vemos a la gente De Triangulito festejando Andá sin de desenchufar, yo me quedo acá y doy el cierre eh, Gente eh, No sé, para para nosotros una emoción muy importante, muy lindo el Partido Tremendo, demuestra si alguien De los que están mirando Y de las que están mirando, alguna vez este, ...no había visto futsal y lo ve ahora y decía, ...ah, claro, por eso el fanatismo... ...y esto no es cancha de once donde vos decís... ...ya te das cuenta quién le va a pasar la pelota a quién... ...y si está jugando River con no sé cuánto... ...y vos sabés que River le va a ganar sí o sí ...acá es para cualquiera... ...acá es velocidad, cada vez más inteligencia... ...cada vez más desarrollo técnico táctico del futsal... ...como habrán visto, las faltas son muy pocas... ...es todo juego, todo juego... Y además lo que hay detrás son muchas familias, son clubes de barrio, son clubes de barrio en serio. Esto es otra cosa. Nosotros muy contentos. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y que nos acompañan siempre. Y como le decimos siempre, vamos a ver, primero vamos a acercarnos y a poner el foco en los chicos. Voy a dar vuelta el micrófono para que los escuchemos a los chicos cuando digan eso que se dice en el fiscal ya está puesto el micrófono en dirección a ellos lo vamos a escuchar vamos a esperar que digan lo tradicional ya hablan, entre ellos viene, y ahora viene el saludo, que todos Señoras y señores, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta próxima semana, ya nos volvemos otra vez, hasta luego.